¡Bongiorno Michi! Ja, ja. Bienvenido nuevamente a este canal de Más. El giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento para bruchar el 70 kilocalorías Este weekend habíamos manchado como un mayale. Ja, ja. Así como este mayato, El giorno de hoy andamos a bruchar con la corda Mi mejor amiga, si tú no hay ningún problema en el ginocchio te invito a saltar la corda, el mejor ejercicio para mantenerte en forma, siempre y cuando tú no hay un problema al ginocchio. Vamos a iniciar eh, este circuito saltando un minuto de corda. Vamos a hacer una pausa de 35 segundos, pero será una pausa activa donde hago un ejercicio. Dentro de cual ejercicio hago la piccola pausa pausa activa. Vamos a saltar la corda por 15 minutos. Por te concilio de hacer el cueste. Allenamiento del inicio, fin a la fine Da Paulo Ok, vamos a movernos un poquito del posto Tiro la corda acá, Me muevo, me muevo ta, ta. Abro, quedo, abro, chiudo Me muevo un poquito la espalda eh, eh, Preparo aunque mi, mi ginocchio para que eh, Soporte el esfuerzo físico ta, ta, ta. Tú te puedes hidratar Prendiendo un poquito de un gocho de agua Lo que te piachate Lo importante es es hidratarte, muévete, muévete Perfecto, perfecto Vamos a hacer un minuto de la corda Con 35 segundos de pausa Pero es una pausa activa Ok, vamos a iniciar Inicio, inicio, inicio, inicio inicio. Cerco mi timer Mi timer, mi timer, que no lo veo eh, Ese inicio Vamos a saltar la corda libremente 4, 3, 2, 1, un minuto de la corda, un minuto de la corda. Libro, libro, libro, libro. No importa que tú te sbagli, lo importante es continuar. Tú te caes 10 veces, te alza 15 volte. Ok, sí, sí, sí. Salta libre, libre como tú voy Corda, corda. 15. Un minuto, un minuto, un minuto. Mantente, mantente. No se mola más. Vamos a hacer un poquito de... Vamos a hacer 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos hecho 10 y se 10. a ir nuevamente con la corta. Con la corta, con la corta, sí, con la corta. Nuevamente, con la corda va. va libro, libro, yo tiro pie diamante, pie diamante, siempre pero Amortigua siempre la caduta continua continua sí sí sí sí ok al 10 guarda yendo Tocco, tocco piedi, e scendo, tocco, tocco piedi, nuovamente. Ta, tocco, tiro piedi, piedi contrario, ta, tocco, si, tocco, tocco, e scendo, tocco, piedi contrario, ultimo, ta, tiro, tocco. Quanto <ride> vede? Siempre con la corda, corda, corda. ¿Qué fachamos? Pieden dietro, dietro, dietro, dietro. Tú salta libre, libre, libre. este es un bellísimo ejercicio per bruciare Sì. Ta ta ta. dietro dietro Seis burpees, seis burpees, seis burpees, va, ta. una, ta. me ha nuevamente, ta. Ta. ok, dos, ta, 4, 5, último. 6. Salto la corda, salto, salto, vamos a hacer un poquito de giro, giro, giro, 1, 2, giro, 1, Tira 1 2 Tira 1 1 2 Tira 1 1 2 Tira 1 2 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Andiamo con la corda. Vamos con la corda. Vamos con la corda. ok, tú salta libre, libre, libre libre, libre punta, punta punta tipo skipping punta, punta tipo skipping punta, tipo skipping da, fuerza, fuerza, ya la fai que la falla, que la falla, no se mola más, soy un gladiatore, punta, punta. Vamos a hacer uno de atome. Plan plan, plan, plan, plan, abro plan, plan, plan, abro plan, plan, plan, abro plan, plan, plan, abro plan, plan, abro abro plan, plan, abro abro toco abro Indietro, indietro, indietro. Papá. Salta tu libro como tú riesgas. ¡Forza, forza! No Vamos, forza, forza, forza, forza! ¡Forza! Vamos a hacer la pera, la 10 Diez 1, Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uh, pausa, pausa, por continua, la corda, la corda, la corda, forza, fuerza. Vamos a pegar, vamos a hacerlo libro. Salta la corda como tú voy, libro, libro. Va, próximo, próximo. Corda, corda. Con un pie con uno, con uno, con uno. Come tú hoy. Uh. Salta, salta, salta la corda. Forza, forza, ah, resiste, Ciao. los bambinos me saludan, saludan a pismar, sí. plan, plan, plan, plan invertita plan, plan, vayalo. Cuento 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 10 ok, nuevamente, el cuerpo la corda, la corda, la corda vamos a girar, destra siniestra, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio, 1 2, 3, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va, 1, 2, ah, Salto, salto, salto salto, salto, sí, sí, esto se uno ah, los ah, ejercicio ah, ah, ah, Hoy ah, lo voy voy, salta ah, Salta la otra cosa. sí, sí. Okay. Vamos, Forza. Vamos con mountain Cliver. todo de puesto. ¡Chao! chao. Chao. Chao, chao, chao. Mountain climber, mountain climber. Con una modifica. Bueno, pues. Uno, dos, tres, va. Uno, dos, tres. Uno, dos. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ah, ja. corda, corda, que continúa, corda, uh. corda, salta con mi voy. Salta, salta, salta. 700 kilocalorías con este allenamento. Resiste, andiamo, andiamo, no se mueve más, va, va, podremos, va, avante, ta, tiro gamba, ta, uno. Ta. tiro gamba ta. Siempre. Rescote. Ta. Último. Último. Ok. Último ejercicio de campo. Último ejercicio con la corda. Salta tú libro como tú quieras. Andiamo, resiste. Uh, uh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Non è stato così difficile neanche neanche facile. Però tu sei un grande. Se hai fatto questo allenamento fisima, sei grande. Tutti questi risultati si vedranno alla fine. Mantente, mantente sempre el movimiento y vas a ver que vas a arribar a la cima de cuore Pablo No te dimenticare de hacer stretch